Tranquila, Nikki. La próxima vez que la entrenadora Dugan grite cabezas arriba, no levantes la cabeza. ¿Qué clase de tonta advertencia es esa? No es más fácil decir... ¡Cuidado! Una esfera de plástico se dirige hacia tu rostro. ¿Qué pasa, Milo, Locomotora? Mi padrastro se retrasó de nuevo. Va a llevarme a una exposición de autos clásicos. Debe tener fiebre de lotería. El tiempo no significa nada para él cuando la bolsa es mayor de $20,000. Ah, pues mi papá es igual. ¿Juega lotería? <risa> Como tonto de igual manera, cuando la bolsa de valores tiene una caída. Mm, ¡Padres! Dímelo a mí. ¿Qué? ¿Tu padre tiene alguna peculiaridad extraña? ¿Alguna idiosincrasia divertida? ¡Ah, oh, sí! ¡Vaya que sí la tiene! Mi papá tiene una idiosincrasia peculiar muy extraña y divertida. Tenemos 12 años, ¿por qué? Estamos usando pijamas, ¿por qué? Vivimos en Círculo Frankie 143, ¿por qué? Oh. Oh. Enseguida volvemos con el especial de las gemelas Shenanigans. Les dije que no entraran en ese chat. ¿Acaso no saben que no deben teclear con extraños? ¡Hola niños! ¿Qué también conocen a su papá? Lo bastante para ser concursantes en un nuevo programa llamado... ¡Ese es mi papá! Buscamos equipos de padres e hijos para poner a prueba sus conocimientos acerca de su padre o hijo. Así que vengan al edificio de Canal 96 este domingo para las audiciones. ¡Tú serás padre! ¡Lo fuiste! Finalmente un programa más tonto que conociendo a mi mamá. ¿Estás loca? Adoro conociendo a mi mamá, cuando las mamás tienen que confesar sus mentiras, <ríe> me salen protuberancias en la piel. Disculpen, pero ¿podemos volver a lo que es el mensaje importante del programa de anoche? Las audiciones de Ese es mi papá son el fin de semana. Sí. Sigo pensando que es la idea más tonta para un programa. Claro que lo piensas, no te ofendas, pero es que tú ni siquiera vives con tu papá. ¿Mm? Cielos. Mira la hora. Voy a ver mi telenovela. Se Nos me hace vamos. Tarde para mi clase de trasero de acero. El que no viva con mi papá no significa que no lo conozca. Solo digo que no puedes conocer a tu papá tan bien como otros que ven a sus padres diario. Veo a mi papá un fin de semana al mes y hablo por teléfono con él todo el tiempo. Genial, pero eso no cambia que... ¡Escucha, ¡Oh! pambazo! Si conocieras a tu papá la mitad de bien que conoces su número confidencial del banco, entonces podría tomar en serio tu opinión. ¿Así? ¿Ah, sí? ¡Ah, ¡Ah sí! Mamá, ¿sabes cuál es el color que le gusta a papá? ¿Su comida favorita? ¿Alguna afición? Tranquila, Pepi. ¿Dónde está el fuego? En el canal 96 el domingo, donde papá y yo rostizaremos a Trinket y a su... padre. ¡Usa un vaso, jovencita! ¡Esta no es la casa de playa de Daisy Fuentes! Inscribí a papá y a mí en las audiciones de un tonto programa llamado Ese es mi papá. Bueno, es fantástico. Creo que es maravilloso que quieras hacer algo así con tu padre. Conociendo a mi mamá, ha durado nueve años, pero nadie quiere audicionar para eso, ¿no es cierto? Tengo que llamar a papá para avisarle. Debemos empezar a interrogarnos de inmediato. ¡Oh, Pepi! ¡Tu padre estará volando toda la semana! Tal vez puedan interrogarse cuando lo veas el sábado. Ah, bueno. Audicionan el domingo. Creo que eso nos da suficiente tiempo. ¡Eso no te da nada de tiempo! ¡Tienes que investigar! ¿O crees que Trinket solo está recostada, sin hacer nada? ¡Se le veía la raíz del cabello! Creo que es triste cuando una mujer madura descuida su apariencia. Tienes razón. Creo que no haría ningún daño si investigo algo de papá. ¡Cierra el refrigerador, Pepi! ¡Esta no es la Torre del Triunfo! Estas son las cartas que papá le escribió a mamá cuando se casaron. Él había recibido su permiso de piloto de dirigible y volaba mucho. ¿Tus padres se casaron? Querida Lidia, espero que te encuentres bien. ¡Ay, oh, cómo te extraño! Tu sonrisa, tu risa, el modo en que el sol brilla en tu... Con amor, choc. ¿Qué pasó con el resto de la carta? ¿Pero qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sí, Pepi? ¿Por qué todas las cartas que te envió papá están cortadas cuando empieza precisamente lo interesante? ¿Mamá? ¿Quién necesita cartas cuando una fotografía dice miles de palabras? Todo lo que necesito saber de papá está aquí, en estos álbumes. ¿Bien? Interrogatorio. ¿Cuál es su día festivo favorito? ¡Dormirse frente al televisor! Dame el color rojo. Bien. ¿Cuál es el mayor logro de tu padre? Uh, usar un sombrero el día de San Patricio que dice, aleja tus mazorcas malas de mi oro. Muy bien. Veamos, ¿cuál es el pasatiempo favorito de tu papá? Oh, um, ¿Dejar que una jirafa traviesa lama su rostro? ¿Qué estás haciendo? Intento dormir. Ajá. Y supongo que la declaración de impuestos del 92 de papá se va a memorizar sola. Me doy por vencida en averiguar las cosas viejas de papá. Somos totalmente extraños. Si tropiezo con él en la calle, seguramente no lo reconocería. por aquí. ¡Quítate! No te angusties. Papá estará aquí el sábado. Tendrás todo un día antes de las audiciones. Oh. ¡Sí! ¡Te acuerdo! ¡Bien! Aprenderé los detalles de su vida en un solo día. ¿Qué tal, Musi? ¿No le das un abrazo a tu querido papá? <risa> Hola, ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! <risa> oh, oh, ¡Pepper, Pepper! ¡Ah, mi niña está creciendo como un roble! <risa> ¡Ay, papá! ¿Te gusta la silvicultura? ¡Oh, Choc! ¡Vaya! ¡Vaya! Olvidé por completo que venías esta mañana. Hola, Lidia. Te ves muy bien. ¿Por qué estás vestida oh. así? Bueno, cielo, hablaré en la convención de expositores y fabricantes de ropa hoy. Creí que eso había sido hace una semana. ¡Ajá! Ah, ¡Vaya! ¡Es una bromista sin remedio! ¡Bromas, bromas, bromas! ¡Todo es broma! ¿Conoces un nuevo y tonto programa llamado Ese es mi papá? Papá, veo que no estás mirando la sección de huevos y omelets. ¿Es que no te gustan los huevos o estás cuidando tu colesterol? ¿Prefieres los pasteles, cierto? <risa> veo que estás jugando con la pelota amarilla. El amarillo significa creatividad y valor. ¿Podrías decir que esas palabras te describen adecuadamente? Era la única pelota que no tenía marcas de dientes. Mm. ...viendo la estridente comedia familiar. Querida, puse a los niños en el bolsillo de mi chaqueta y los envié a la tintorería. ¿Eres fanático de este género de películas? ¡Ay, ¡Oh, esto está muy sucio! ¡Pondré el círculo de agitado! ¿Les pareció divertido, niñas? ¡Sí! Ajá, sí, divertido. ¿Sabes, papá? Me diste una respuesta muy evasiva a la pregunta de la catsup contra la salsa. Ah, oh, peperante. ¿No crees que ya me has hecho bastantes preguntas? Lo siento, solo quiero asegurarme de que estaremos listos para mañana. Lo sé, cariño, y estamos listos, no te preocupes. Nadie se conoce mejor que nosotros dos, ¿cierto? Sí. Esto va a ser muy divertido. Estrella favorita de papá, Fran Drescher. Comida favorita de papá, pozole. Desodorante favorito... Uh... Ah... Uh, es... yo no sé... Oh, muy bien. Excelente. Creo que eso lleva su puntuación a un perfecto y sorprendente 100. Todo es posible cuando se aman uno al otro como nosotros. Y cuando viven juntos como nosotros. <ríe> voy... voy a ir por... agua. ¡No puedes rendirte ahora! ¡Vamos, desodorante favorito! ¡Tú lo sabes! Trinket tenía razón. Papá y yo somos unos completos desconocidos. ¿Desconocidos? ¿Qué es lo que ocurre, cariño? Trinket dijo que tú y yo no nos conocíamos porque no vivíamos juntos y al principio le dije que cerrara la boca. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. <risa> Peperán. ¿Qué importa si no sabes qué clase de calcetines uso o si yo no puedo nombrar tus 10 vegetales favoritos? Lo que importa es que disfrutemos el tiempo que pasamos juntos. El que las personas vivan juntas no significa que se conozcan bien y esa, claro, no es la clase de relación que quiero tener. ¡Tampoco ah. yo! Tengo 10 horas antes de que mi vuelo salga. ¿Qué dices? Si nos vamos de este lugar, recogemos a tu hermana y nos vamos a patinar. ¡Papá! ¿Creí que odiabas patinar? Así es, y las estridentes comedias familiares. ¿En serio? No lo sabía. Pero no se lo digas a tu hermana.